Bueno, vamos a seguir compartiendo en este hermoso programa de día jueves música en vivo de la mano de nuestro querido amigo Martín Daga. ¿Cómo le sí, va? Hola, Así Martín. Saludamos, bienvenido. Hola, Martín ¿Cómo, ¿Cómo estás, está ¿Todo bien? Bien? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, bienvenido. Estrenando bien. Luquete. Estrenando Luquete. ¿Qué pasó sí, sí, con sí. esas y rastas decisiones. tan, características, tan características suyas? Decisiones, Ay. 14 años. 14, mucho, es un montón. Toda sí. Todo una vida. Y aguantó lo que aguantó. Pero sí. te queda muy bien el cambio. Te queda lindo. ¿Te sienta bien? No me sacaba sacado la gorra. Pará, pará, no, no, no, no, pará, Queremos, para, queremos tener la primicia. Queremos tener la primicia. Dale, la hace Igual hace horas. Me lo hace instantes sí. Así que está como De último momento De Espera que te claro, agarró claro. la loca Y agarraste... Anoche de hecho subí la historia Que decía Sí, sí. Fin del comunicado Fin del comunicado Y las la rastas ahí en mano manos, Tal cual. Fin de una era Fin de una era Artística, ¿no? Sí, sí, sí, sí Me encanta Y que te, te agarró la loca Y te pasaste la maquinita Y chau rastas No, ya empieza a, a, Empiezan a haber problemas Houston okay. Problemas técnicos Sí, sí Houston No, no Me, me dolía ya No estaba con el pelo suelto Todo el tiempo Porque cuando me lo soltaba Era como que se un molesto. poco y claro. después de 14 años Dice la producción empieza. que está caro el shampoo, así que has tomado una buena no decisión. decisión, en definitiva. Claro, me, me, me bañé anoche así con el... Hoy me, me quiero bañar todo el tiempo porque es una me comodidad. O sea, nueva. salgo y digo, no me tengo que socar, secar el pelo, no claro. tengo que estar una hora secando el pelo. ¿Qué Ahorras placer? Tiempo. Sí, olvidaste. Sí, igual eh, eran como, como tu, tu sello personal... Obviamente desde tu vida, pero desde lo artístico, ¿no? Las rastas te acompañaron claro, en sí. muchísimos mi, escenarios. Viajaste por el país, te fuiste a Estados Unidos con sí, las rastas. Mi perfil de Instagram, o sea, lo tengo que cambiar completo. Claro, ya está. Sí, sí, sí, me hago uno nuevo. ¿Una nueva era? Claro, claro, claro. Bueno, pero a transitar un nuevo camino, me encanta. Bueno, para los que no lo habían visto al Martí las ratas, ahí está, mirá. Como nunca antes, ahora lo tenemos con su nuevo look. Ahí estamos viendo el videoclip de Mis Mañas, protagonizado sí, por los, Gastón de los, Paul. De los, de los tantos que hicimos ahí con la producción de Julieta Dora y todo el, el equipo. Tímido protagonista y, metiste. ¿Qué onda? No sabíamos con qué era hacerlo Tranquilo. Y, claro, sí. tranquilo. Hay un tipo llamado Gastón, Gastín le dicen y bueno... <ríe> Y le llamamos y me dijo, y no sé, qué se dio. Ah, sí, Acá la verdad que se cortó fue. de mil maravillas. Divino, todo, son también. las salas del Teatro Independencia, ¿no? El, el video está hecho todo en un plano secuencia en el Teatro Independencia. Sí. Ajá. Tuvimos Divino. una noche larga, empezamos a 11 de la noche y creo que la toma esa que es el video, porque es una sola toma, se sí. quedó a las 6 de la mañana. Mirá. Después Uf. de hacerla mil veces, Manita, Julieta ahora ya, ya, ya nos quería echar a todos. No quería <ríe> okay, con la <ríe> Sí, y explicaros un poquito, Tini, el porqué de este video. Como que él está en modo zombie, Gastón Paul. Como que van sucediendo cosas y es él, como... casi sin darse cuenta, va siguiendo con, con su día, ¿no? El video, el video quiere como recrear un poco en un plano secuencia, o lo mismo que lo que es muy difícil porque eso, a medida que va apareciendo la gente, va. O sea, él viene caminando, sí. va cantando la canción, pero a su vez los que vuelven a aparecer en escena se van corriendo por otro lado para volver a aparecer en, en, en, el, en el camino. Claro, lógico. ¿no? Entonces sí, toda una movida ser. y la cámara no puede cortar. No. Y él, quiero destacar algo que me pareció muy loco porque él, después cuando vean el video, el video en, en plano secuencia se transforma en cámara lenta y cámara rápida. Ajá. O sea, se acelera y, se sale. y él, con la modulación de la voz, lo sigue haciendo. O sea, que él tuvo que cantar la canción, en, en oh, a, o sea, ah, acelerada. Sí. Aparte de aprenderse la canción, la tuvo que cantar acelerada y lenta, o sea... ¿No te puedo creer? Sí, sí, sí, sí. entonces fue es tremendo. Mucho trabajo. Muchísimo, mucho trabajo. muchísimo. Trabajo. muchísimo. Un... Una sincronía. Sí, no bien, por eso te digo que lo empezamos a hacer a las 11 de la noche y la toma que quedó, creo que quedó a las 6 de la mañana. Creo que Entiendo. es que es esa. Bueno. Y fue donde salió todo perfecto y volvimos y hicimos y toda la cosa. Presentaste tu disco hace poquito. Eso es. ¿Cuántas punto? canciones? 15 canciones Es un montón Mucho. Un montón Canciones que tenías como guardadas en el cajón de los recuerdos y dijiste hay que materializarlo Es un, es un disquito todo de, de muchos años atrás, de cuando tenía, no sé, hay canciones que cuando tenía 20 años Claro O sea, hay un poco de todo y están como en su estado natural, como las hice en ese momento, como las imaginé en ese momento uh -huh. Son canciones que he tocado con otras bandas uh -huh. Eh, pero ahí están como cuando como no, me la imaginé por primera vez. Me encanta. Es un disco bastante rockero para, para lo que he venido haciendo. La gente por ahí conoce de mí, pero uh -huh. bueno, nada. Es que la gente conoce muchas facetas tuyas, te digo. Porque, qué sé yo, lo, lo vemos amplio. ahora en este plan acústico y demás con estos temas románticos, pero hace un mes atrás le estuviste abriendo los shows a la Conga, por ejemplo, en la Arena Macú, sí, con, sí. con sí. todo Tengo... el ajite del público. Y con las ratas al viento. Y con las ratas <ríe> al viento que ahí se fueron volando. Sí, sí, sí. sí con el esa sonda de ayer, fue <ríe> Eh, ¿Cómo, ¿La ¿Cómo fue la experiencia? la experiencia de acompañar no. a la conga? Que está y en y mino, tremendo, por empezar, viste, nada eh, lo, lo, lo primero que te llena de satisfacción es que al, Del minuto cero que salimos, la gente la verdad que se reprendió Con, uh -huh. con todo lo que hicimos eh, Eso te pone re contento Y después, nada, abrir, la verdad que para un, eh, los seis shows De, de una banda es un que está hoy en número uno, creo, en, sí, sí. en, en, en todo eh, Es buenísimo una sí. adrenalina, aparte, a mí me encanta, de por sí me encanta, o sea, este plan así me encanta, ir a un barcito todo, pero a salir al escenario grande lleno sí, de... otra como, magia. Me llena una claro. adrenalina que me vuelvo loco, yo quiero saltar la guitarra y salir corriendo y tirarme a la gente. Sí, <risa> sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mandarle el saludo también a los chicos de Bye Bye, que, que forman, de Bye Bye, forman esta banda, la mi el Pablo, el Chelo sí. les mandamos un beso gigante. Vamos con la canción, presentamos mis mañas. Eh, o, u otra. Va con la que vos quieras. No sé. Con la que vos que no te la sabes. Pero sí sabe. sabe. <risas> si es de él el tema. No, con la que no vos quieras. Quería hacer que... una del disquito, ah, del disquito nuevo. del disquito nuevo. Claro. ¿Cómo se llama? Sí. Se llama eh, Inevitable. Vale, no es el de Shakira. Muy bien. Menos mal, Shakira, quédate tranquila. Usar una mirada y tú, como si nada te quedas normal. Palabras raras que nos llevan a la nada y mi cruz te empieza a molestar. Si fuera fácil olvidar, si fuera fácil ser un poco liberal área de cuenta que ya nada me puede afectar Incluso si te vas oh, Pero cuando yo estoy feliz Es porque estoy pensando en ti Y si me pongo a pensar Es porque quiero despegar En mi ventana siento que esta piola que nos volvamos a hablar Pero cuando estoy contigo siento que soy el testigo De todo lo que nos pueda pasar La embarraste tú y yo la embarro